Iba por la calle, me salió un perro oh, oh, y me quería morder. Yo agarré una piedra invisible. Yo agarré una piedra y le dije Ya de allá, ya de allá y no me mordió Yo por la calle y me salió un perro Si tú vas por la calle y te aparece un perro Calle y te aparece un perro que te quiere morder Tu agarras una piedra invisible Tu agarras una piedra y le dices Jale pa' ya perro, jale pa' ya perro Y no te va a morder Si te gustó este cover y quieres ver más covers como este, solo da clic aquí, aquí, no sé dónde es. Ese cover lo hice con mi hermana y ha tenido un montón de visitas, 444 hasta este momento. Así que si lo quieres ver, no da clic ahí. Y si quieres ver más covers como estos, de canciones X, cualquiera, solo dímelo en los comentarios. Suscríbete, dale like al video, compártelo y si te gustó, díselo a tus amigos. Nos vemos en el próximo video, si te gustó ya sabes qué hacer y en la caja de descripción, ahí te dejaré mis redes sociales para que me sigas. Nos vemos. Busco la calle y te aparece un perro.